Ciclismo paralímpico. Señoras y señores, Escoda, titanteses, Almería. Ayer hicimos la prólogo. Hicimos una pequeña sesión para conocer la zona. Ahora ya conocemos la zona. A ver, fue una vía la guapa porque a pesar de que el tiempo no contaba para la general, sí que contaba para los cajones. Salimos en el último cajón y como cada cajón son 20 minutos, hay 5 minutos de diferencia, saltimos a 25 minutos de los primeros a así que bueno en no. las pruebas van se entra listo, listo, no sé cómo lo hacemos pero ya nos pasa en el Se sale. el día, final, día uno y no hay muchos que juegan de fines luego, y, no y, luego, y, no y, luego y es el sueño el anhelo, negro recuperar prácticamente todo lo que han aficionado mejor ir así el primer día que no todo el rato así que apelativo es sustantivo que no se entrega en ninguna ventanilla ¿Ya? Ah, buenas noticias La muñeca Cada vez me duele menos Y sobre todo es dolor intenso Pero no No me priva de Hacer ningún movimiento Simplemente es mucho dolor Pero Puedo frenar eh, Cuanto más traca traca hay en el camino Pues más me duele Porque es impacto, impacto, impacto Pero no, no me está privando de nada Con lo cual no será nada grave y sobre todo me va a permitir continuar toda la etapa y mira si terminamos la etapa al llegar a meta a ver si tomamos algún calmante o algo con lo cual supongo que lo que sea solo dolor se puede solucionar bastante bien por delante ya veo como a 70 80 ciclistas o sea que poco a poco aquí vamos a ir recuperando posiciones se trata de intentar no morirse y seguir lo mejor posible con el mínimo desgaste porque luego nos queda todavía otro puerto muy largo hoy 100 kilómetros de etapa 1.007 de desnivel ¡Vale, ¡Vamos jefe! ¡Vale! Por aquí, qué pedazo de vistacas, pero mirad por aquí, qué pedazo de subida de Pedregal. Uf, todo el mundo a pata. pero mira, mira, mira, mira, mira, muy loco, eh, muy loco, y estos son un par de kilometrillos. Uf, Venga, que está guapo esto, eh, trail running. Uf. Así que estamos rodando muy rápido Llano, bajadita o falso llano en subida Ya se va todo muy rápido Pero hay que vigilar mucho porque estamos aquí en un grupo de 10-15 Y a la que nos juntamos mucho la, el suelo está muy muy seco Muy seco Tampoco llevamos las presiones muy bajas Porque como se subía mucho todo el mundo lleva unas presiones en ruedas eh, no muy bajas con lo cual es muy fácil cruzar la bici tocarte con el de adelante que te frene el adelante frenarle al delante adelante. que aquí aquí 100% vigilar mucho y llegar con este grupo que vamos a un ritmo bueno ¡Vamos jefe! Uf, perdón uh. ah, bueno. Por ahí tenemos yo creo que la pareja de los séptimos o de los sextos, no lo no sé. Es pues otra, otra pareja de los pros, de los andaluces. Así que otra pareja que vamos a adelantar. Ojo que aún vamos a, después del desastre de ayer, hoy aún vamos a remontar hasta un top 5 yo creo. ¿eh? Oh. parte en el fondo nos va bien porque todo el grupo que llevábamos lo hemos dejado atrás pero verdad es verdad que esto es matador y cuando ya llevas cuatro horitas de etapa pues, encontrarte esta parte de banco de arena banco de arena banco de arena, banco de arena. Banco de arena. un tema de desgaste mental, de patas y de que ya pensabas que, que te quedaba poco y que ibas a ir rápido a esta meta y de repente te viene toda esta locura. Por Dios. que nos ha engañado mucho. Sinceramente yo pensaba que iba a ser una etapa de sufrir, pero sufrir solo porque iríamos con el machete a remontar y ha resultado ser, yo creo que de los 100 kilómetros habremos tenido unos 15 o 20 de bancos de arena. ¿Aquí acaba o no? Estaba aquí. Aquí acaba, ¿no? no yo... Boni. A mí me preocupa cuando tú no hablas. <risa> no, yo, ya, ya viste que ya estos últimos 20. Uh -huh. Uh -huh. A mí me parecieron duros los no. primeros 50 y los últimos 30. Pues uno, uno cuenta con el desnivel de la etapa. Y si ya habíamos hecho el del nivel, pues uno supone, ¿no? Pues marisca ya <risa> debe ser plano, bajandito, plano. Que va. Voy a, creo que aprovecharé alguna ducha de estas para tirarme agua encima. No. Ah. Ah. Un me chaco en el mar.